Buena, buena, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en otro jueguito del recuerdo ¿eh? ¿Y qué juego les traigo ahora? Les traigo el último juego de la saga de la guerra de las galaxias Me ¿eh? Medio como por jugar a todos los juegos de la guerra de las galaxias y que pueden revisar lo, los anteriores reviews del, de Star Wars, el Imperio contraataca y ahora vamos a ver el regreso del Jedi del Jedi ya, este juego se llama el Death Star Battle ¿ya? Batalla de la estrella de la muerte ¿ya? Tengo algo de información acá, por ejemplo, los desarrolladores eh, se llamaban Wigstat Design, que era como un grupo de compadres que se pusieron a nombre. Fue distribuido por Parker Brothers, igual que el, del, el de la Guerra de las Galaxies el del Imperio contraataca eh, Fue sacado, para eh, por ejemplo, la plataforma del Atari 5200, el Sinclair, la ZX Spectrum, y para la Atari de 8 bit que es el que estamos viendo en este momento que la Atari del 800k el 130 k la misma cuestión de siempre los que tenían casetera de X12 y la disquetera no me acuerdo el número de la disquetera 1050 mil, mil una cosa así bueno eh, la fecha de lanzamiento para la Atari fue en el año 1983 ya jueguito que lo jugué en cassette no lo tenía en disquetera recuerdo ¿no? y que bueno ahora me acuerdo con un compañero del colegio y lo cargué vamos al juego pues. bueno este juego se podía jugar de uno o dos jugadores si nosotros nosotros podíamos elegir eh, cuatro niveles por ejemplo ese es el nivel fácil nivel fácil ya ahí está de dos players ya en nivel fácil ahí está de un player en nivel difícil y ahí está de dos players en nivel difícil nosotros vamos a partir en fácil, ya, para que vayan cachando más o menos el juego y para que vayan entendiendo de que en ese tiempo igual te tenía que tener un poquito de imaginación para sentirte que estabais destruyendo la estrella de la muerte, de que estabais haciendo el, el ataque a la estrella de la muerte y lo mejor de todo que estabais en el halcón milenario no como en el anterior que manejabais primero el X-Wing, después el Snow Speeder y ahora estamos aquí con el halcón milenario, o sea, somos Lando Calrissian. ¿Ya? Ya, apartamos. La vamos a dar a star, Esperanza. vamos a partir de nuevo. Ya, apartamos. Ahí está nuestra navecita, nuestro super halcón milenario, esa nave son los TIE Fighters que se ven de lado, ahí lo maté. Aparecen TIE Fighter del lado y TIE Fighter de, de, de frente, como se pueden dar cuenta. Tenemos que hacer puntos, cada TIE Fighter me da 50 puntos, a ver. Ya llevamos 50, ahora debería tener 100 Sí, claro, cada TIE Fighter me hacen sí, y Algunos me disparan y... De repente, pasa la nave de Tirium, ¿Ya? Que es la nave de Lord Vader, que pasa de color verde, por ahí... Y media dura de matar ¿Ya? Eh... A cada rato está esta, esta línea blanca que está apareciendo aquí Que si la toco, me muero ¿Ya? Ahí va la nave de Lord Vader, a ver si la matamos Ahí murió Buena Y si se fijan arriba Arriba de, de esta raya blanca hay como un portal ¿Ya? Que se abre de repente ¿eh? Que lo que tengo que hacer yo es meterme a ese portal Para poder llegar a la velocidad de la luz Allá a lo lejos de la estrella de la muerte ¿Ya? Que la estrella de la muerte allá a lo lejos se está como construyendo Si se fijan hay un puntito blanco que... que a ver... Arriba de mi halcón milenario, fíjense que hay un puntito blanco Arriba de la pantalla Que es como que se está construyendo la estrella de la muerte ¿Ya? Cada vez se está haciendo como más, más dura así, en el episodio de... Del, puta, mí me mataron En el episodio del regreso de Jedi estaban como reconstruyendo la estrella de la muerte Ya Y como se pudieron dar cuenta, la, la, la estrella de la muerte está en estado operacional disparándome el, el rayo verde ese que con el que destruían las fragatas del, de la rebelión y, y los planetas ¿ya? ya, pues entonces vamos a meternos en uno de esos portales, ya, vamos a ver si agarramos este portal Listo, me metí justito Velocidad de la luz y llegamos aquí a la Estrella de la Muerte Ya, si se fijan ahí hasta el puntito blanco que sigue reconstruyendo la Estrella de la Muerte Y la Estrella de la Muerte está disparándome a cada rato Los rayos, los rayos... El rayo verde ese, no sé cómo se llama ¿eh? ¿Ya? Entonces, ahí la acabo de destruir muy fácilmente y bueno, me mataron Y lo que tengo que hacer es sobrevivir a la explosión de la Estrella de la Muerte ¿Ya? Bueno, yo como estoy explicando, no estoy como jugando terriblemente pero Estoy más que todo explicando de qué trata el jueguito Y ya se pudieron dar cuenta que eso es todo el juego, ¿Ya? Tenés que más que todo matar Tie Fighter, ¿Ya? Esperar que esta barra blanca se desaparezca Meterte en el túnel Bueno, tratar de meterte en el túnel cuando no esté la, la barra blanca porque eso es lo que pasa ¿Ya? A ver, esperemos que se desaparezca, ahí Teletransportarnos Llegar aquí al, al... al... a la Estrella de la Muerte en sí, ¿cachai? Y destruir el reactor nuclear de la Estrella de la Muerte Obviamente teniendo mucho cuidado con las naves espaciales que se nos cruzan de las naves Tyrion. Bien, entonces ahí destruimos de nuevo la Estrella de la Muerte Nos ponemos por acá, esperamos que explote Me mataron y ahí parte de nuevo. Bueno, creo que me queda una vía. Eso es más que todo el juego. A los 10.000 puntos te dan una vía. Ya que cuando te dan la vía sonaba como Arturito. Eh, se supone que el, lo, los sonidos que hacen cuando te dan una vía es eh, Arturito. ¿ya? Así que de eso trata más que todo el juego en sí. Ahora vamos a tratar de llegar a los 10.000 puntos. Aquí en el juego del recuerdo. Para dejar un récord. Voy a matar. Vamos a partir de nuevo. La idea es que la pasemos a un nivel difícil, ¿o ¿no? Partamos acá nomás, ¿sí? para, para dejar un, un recuerdo de, de este jueguito. Entonces, ahora nos vamos a divertir matando unas cuantas naves del Imperio. Yo voy a alucinar que estoy arriba del halcón milenario. Los sonidos, ¿qué puedo decir de los sonidos, weón? Tan buenos los sonidos, weón. Dan como miedo, dan como esa sensación de que son los motores de las naves de los TIE Fighters. Miren el sonido que tiene cuando se abre ese, ese portal po, Acuático, ¿eh? ya, metámonos Creo que son como 15 segundos los que hay que esperar eh, Mientras la estrella de la muerte se destruye Vamos a hacer unos cuantos puntajes acá Para llegar a los 10.000 puntos que es mi objetivo el día de hoy Así que destruimos la estrella de la muerte rápidamente Nos vamos a poner por acá esquivarlo. Y ahí Oye, ¿cacharon que esos sonidos son como medio satánicos? Como cuando... cuando colocáis un cassette al revés Cuate con los sonidos Aquí vamos a seguir matando, ya llevamos 2000 puntos Vamos a tratar de llegar a los 10.000 para estar felices Y después hasta donde lleguemos nomás Y vamos en el halcón milenario La gráfica del halcón milenario igual piola Le faltó como diseñar un poco el... El satélite que tiene el halcón milenario y ahí el efecto del, de la velocidad de la luz bueno también bueno, en los juegos de Super Nintendo yo ya también había hablado de eso anteriormente eh, el del regreso Jedi es uno de los más difíciles bueno, de los de Super NES, vamos a ver si lo terminamos después está ahí, ya llevamos 4000 puntos, vemos dónde llegamos El regreso del Jedi. Ahí tenemos un TIE Fighter. Yo cuando chico pensaba que eran, na eran nada de Eso no, no tenía idea que eran los TIE Fighters que se veían de lado. Pues. Sí, esa es la. Son las alas. Pollo. Bueno, ya metámonos acá. Como se pueden dar cuenta, el juego no es tan complicado. Al principio es algo fácil, eh, no, no tiene mucha ciencia, de hecho, yo la estrella de la muerte la destruyo desde acá. Se me hace más, oh, se me hace más rápido destruirla de ahí, igual la podemos destruir de acá del centro, pero mucho más, más deseo. Bien, ahí destruimos a la nave de Lord Vader. Los chicos me habían regalado esa nave, por eso es que la conozco. Ahí murió. Nos escondemos, tratamos de ganar puntaje. Ya oh, choqué Choque con un, un resto de... Ah, No puede ser. Dos vidas al tiro. Ya vamos los 6.000. Faltan 4.000 puntos más para que ya logremos nuestro objetivo aquí en el juego del recuerdo. Y podamos tener nuestra saga completa de juego de Atari del regreso del Jedi. rápidamente ups que mía el sonido en todo caso ¿no? igual cuático weón bueno. para que se den cuenta los sonidos con los que uno se crió ¿no? que jugaba y weón sonidos cuáticos hay un juego que me da mucho miedo que era el Breath of the Dragon weón bueno, ese juego lo vamos a ver después también tenía sonidos cuáticos como este ya, metamos uno acá. Creo que escuchemos a Arturito dándonos una vía extra. Ar Arturito. Arturito, Me cagaría que le digan a Arturito. Ya. Bueno. Vamos, vamos, que se puede, vamos que se puede. Se supone que este es el momento cuando escapáis con el halcón milenario. Ahí un Arturito y me dieron... Arturito R2D2 Me dieron una vía, como se pueden haber dado cuenta Y el juego sigue siempre igual, después Más que todo la imaginación, todos nosotros Que teníamos el Atari, tuvimos este juego y pudimos Alucinar que estábamos destruyendo la estrella de la muerte De cierta manera, al principio cuando yo Vi a este jugador, primera vez no tenía... No, no cachaba que hacer, pobre, bueno. no, no, no cachaba Decía, a ver qué onda, por qué salen dos pantallas, por qué una está arriba Se imagina, como que tenía que, como... pensar que el de arriba era el player 2 No cachaba, po. Después, entendí que te, te podías meter en esos túneles Y que tenías que tener cuidado con esa raya blanca Oh, me partió en dos Bueno, ahí a la estrella de la muerte empieza como a esperar desde lejos Se empieza a poner más ruda ¿Qué más les puedo contar sobre este juego? Nada más, pues como se pueden dar cuenta No es no mucho la, la, la diversidad de elementos que hay en pantalla En el sentido de que son tres niveles nomás Algunas naves Tenemos el portal El efecto de hipervelocidad Y llegar a la estrella de la muerte pues. Fíjense ese cuadro verde que... que, que, que como que te sigue, bueno. o sea, Es como para quedarse dormido esa música. No, le mole. Oh, choqueé. Última vida Tratemos de matarla por última vez a la estrella de la muerte Y a ver si sale por ahí un... Ups... Oh, bueno. uh, menos mal Uy, uh, ahí viene el... No, no la puede matar. Igual es complicado manejarla Bueno, los juegos de NES también son bastante entretenidos, ¿no? los de la Guerra de la Galaxia Así que también los vamos a ver más adelante Vamos, uh, no alcancé a llegar Uh, uh casi choque. vamos Buena Está dura la mocha acá abajo parece ¿eh? Todavía no me he podido meter en el... En el portal Vamos Tratando de dejar un mini record aquí en el juego del recuerdo Va a llegar la nave verde y me va a matar al tiro Vamos arriba, vamos arriba Está acercando la cuestión verde esa Vamos, chucha ¿Por ahí ¿Por ahí? ¿Por acá? Antes de que me mate Antes de que me mate esa hueá verde ¡Oh! ¡Muete! ¿Ven cómo se va poniendo con más acción? A medida que va avanzando el juego Vamos a tratar de matarlo por acá Bueno 14.000 puntos Ese fue el regreso del Jedi ¿m? Para Atari 8 Espero que les haya gustado esta pequeña, estos pequeños reviews que hice la, los juegos de la Guerra de la Galaxia Y bueno, más adelante les voy a estar trayendo otros jueguitos más de Atari 8-bit para ustedes Acuérdense suscribirse al canal Les dejo muchos saludos y nos estamos viendo Chao, que estén bien Esta cuestión que tengo que cortarla Chao, cuídense